Conozcamos enseguida el trabajo del químico Julio Enrique Castañeda Delgado, investigador egresado de nuestra alma mater. Mi nombre es Julio Enrique Castañeda Delgado, soy nacido oriundo del de municipio de Atolinga, Zacatecas, de aquí del estado de Zacatecas, y me formé como químico, farmacéutico, biólogo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi alma mater y después hice una maestría y un doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En ese tiempo trabajé con mecanismos de inmunidad innata eh, en contra de eh, mi tuberculosis y también entendiendo un poco de la inmunidad y de la inmunología de cómo los sujetos adultos mayores tienen defectos en la inmunidad en particular después de que obtuve el doctorado trabajé algún tiempo como profesora en la Universidad Autónoma de Zacatecas y este se dio la oportunidad después de trabajar en eh, un programa nacional del CONACYT que se llama Cátedras CONACYT recientemente rebautizado como investigadoras e investigadores por México eh, ya tengo trabajando en ese, en ese programa siete años y creo que han sido siete años muy productivos en los que he colaborado con entrañables amigos y colegas de aquí mismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también he tenido el honor de trabajar con muchos colegas de, a lo largo y ancho del país y de, de fuera de nuestras fronteras. En esencia lo que he trabajado los últimos años es, eh, tengo proyectos importantes y hemos hecho algunas contribuciones modestas pero constantes también en actividad reumatoide, con gente de la Universidad de Guadalajara, eh, con el doctor César remoremos con el doctor Martín Zapata Zúñiga. Después de eso, también hemos trabajado, eh, en los últimos dos años obviamente de pandemia, hemos colaborado fuertemente con diversos grupos de investigación que han sido liderados desde la Coordinación Nacional de Investigación en Salud del IMSS. Yo actualmente me encuentro adscrito al, a la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas, de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social y desde ahí es de donde he hecho prácticamente todo este trabajo. Sin duda creo que el, el, la parte más importante del trabajo que, que hacemos como investigadores pues es también, está relacionada también fuertemente a la formación de recursos eh, humanos. Entonces, eh, mucho del trabajo que, que he realizado en los últimos años eh, ha tenido que ver con la vinculación con el posgrado. En particular, pues tengo fuertes vínculos con la maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que, tengo el honor de participar ahí como profesor invitado. Eh, participo también en diversos posgrados de, de la universidad. Participo como codirector en el posgrado, en el doctorado en Ciencias Básicas. Por ahí colaboro allá con el doctor Jesús Adrián López. Y acá en la maestría en Ciencias Biomédicas colaboro con la doctora Marisol Galván y eh, fuertemente también con la doctora Irma González y con el doctor Alberto Cervantes. Eh, tenemos varios proyectos de investigación relacionados con eh, la fisiopatología de, de COVID, eh, como les platicaba en los últimos dos años hemos publicado también uh, varios trabajos, algunos de ellos liderados por otros catedráticos compañeros del programa de cátedras que están adscritos a la Universidad Autónoma de Zacatecas y este, eh, en particular con la doctora Yamile López. ¿no? Entonces, bueno, quisiera pues agradecer esta, esta invitación que me hacen de, de, de aquí de, de la Universidad Autónoma de Zacatecas para platicarles un poco de esto y bueno, eh, siempre dispuesto a seguir colaborando y a seguir poniendo en alto el nombre de, de nuestra alma mater que nos, nos ha dado eh, lo que somos y que lo llevamos tatuado en el corazón. ¿no? Bueno. <música>